Un hombre de 41 años de edad perdió la vida en la madrugada del domingo en el sector San Pedro de esta ciudad tras ser herido por varios impactos de bala por personas hasta el momento no identificadas. La víctima respondía al nombre de José Ramón Roque Gutiérrez, quien de acuerdo con la versión de Heriberto Roque Minaya se ganaba la vida como motocuncho y mercader ocasionalmente. Pues que vivía allá, en la casa de él, a llamarme, de a decirme que, que lo habían matado allá, a la casa. Y yo sí. sí, me y fui chequeé y allí acabamos, eh, hay que ver, porque aparentemente a él fue traicionado, a y lo, lo mataron. ¿Dónde fue ocurrido En el barrio San Pedro. ¿Ha tenido algún problema con una persona que se da que puede ser la, la responsable? Bueno, lo que se dice es que él había discutido eh, eh, eso de las dos o las una de la noche ahí en el farolito, ahí, un tipo, pero eso hay que investigarlo, ¿no? a ver, porque no se sabe si eso vino por ahí o vino por otra, por, por otra causa. ¿no? De acuerdo con las declaraciones del familiar, el fallecido horas antes del hecho había sostenido una discusión con una persona. Solicita a las autoridades investigación.